Y continuando con más información, seguimos con lo siguiente y es que se filtra video donde se observan a Yailin la más viral pegadita bailando junto a DJ Sammy. Circula en las redes sociales video donde se pueden apreciar al productor musical conocido como DJ Sammy y al artista Yailin la más viral muy pegadito mientras comparten en un centro de... Diversión, aunque ambos han negado la supuesta relación, sus acciones sí demuestran que en ellos exista una relación amorosa. ¡Uepa! ¿eh? Romántico. Ahí está. Pero bueno. que esta, esta Jaylin no se sabe con quién que está, porque sale otro video filtrado, supuestamente, de ella y John Mel, el meloso, acotado junto también, agarrando lo suyo como si fuera de él. Entonces... ¿Por está qué, ¿por qué siguen dándole a le está eso? siguiendo ¿Cuándo? lo pasó a la amiga la perversa. porque ahí cuando río pasan. suena a un, parece que le gustó al niño ahora cuando viene a ver no se sabe porque a esas mujeres se le importa tener dos y tres cuatro ahí me imagino sí. sí. sí. se le importa olvídate pero la perversa de después, porque después, después, en la misma noche que se dejó de John Mayer Meloso fue y se besó con Roche y no voy a decir la <risa> no, no, <risa> Se besó con Roche ahí mismo, ¿eh? Y cuando viene a ver lo hizo con un par de más, entonces esas mujeres andan así. Ellas no tienen compromiso, me imagino yo, con ningún macho, ¿eh? Eso te vi. Eso te vi, Esta, esta, la más viral, se acaba con medio mundo. Bueno, pues de un masoquita. Se hace el de entonces porque esa gente, esos tigres no tienen. Sí, eso, es, eso. sí, como de Angel dice, que ellos saben todo lo que se mueve y todo lo que ya hacen. Eso es que esas son cosas que ellos lo hacen para pa, pa farandulear. Y si no le dan. Sí, ahí la más viral. Sí, porque es un terremoto. Señores, es un papi, avión no buena. Hey, papi, Muy buena. Atención, eh, la, eh, ¿cómo es? Bonaparte. El COE. El COE. El COE. <risa> La sugerencia de Papi Juan, cuando ven esos huracanes fuertes, esos ciclones, le pongan la perversa y a Jaylin la mujer. Pues esta, esta mujer es, es, es increíble. ¿eh? Y tú, el que me dice, no, tú nada más tienes que llegar y hacer coro con esas mujeres. Y me han dicho a mí, y yo, bueno, y, y están así. Ah, pues tú te interesado en eso. Hacer no, eso no, coro? me han dicho a mí. Me ¿Eh? han dicho, no, no, me han dicho. Tú sabes que hubo está cerca de, de esas mujeres y eso, y uno no no, no ¿Tú, sabe. Tú estás investiga investigando eso. Uh, que son figuras públicas, tú me entiendes, son, son personajes, claro. ¿y te gustaría ese sonido, verdad? No, no, no, no me gustaría ese sonido, uh, no, okay. para que no, no para que pa yo jodiendo león. con, con, con está yo jodiendo con loca vieja, yo no la loca vieja, pero tú estás preguntando, no, no me han dicho, eh, hemos, hemos hablado de estos temas ¿No me, me, me te dicen, no, esas son, esas son, esas son, esas son mujeres. Es porque tú te ríes? Bueno, ah, bonito. Pero tú estás muerta la risa. Pero tú estás hablando con él o conmigo, yo me puedo reír. Bueno, está averiguando el hombre porque es que las loquitas se ven bien, ¿eh? No, no se han dañado. Está Yaelin, es está qué qué se ha dañado. Categoría? ¿Qué categorías? es esta la categoría? Lejos, Son categoría. Cinco, yo, ¿eh? ¿cuál, ¿Cuál es más alta de Yaelin o la perversa de las dos? En, en, a nivel de categoría, de categoría? yo creo. Yo creo, no, no, yo creo que la perversa. No, no viento huracanado. Yo creo la que la perversa. Yo creo que la perversa es más. Sí. es más picante. ¿Pero tuviste viste el papá del muchachito, la perversa? Sí. sí. Ay, qué loco. <risa> Un loco. <risa> Ay, Dios ya mío. Ya tú sabes, la abuelo. Un loco, el papá el, papá, el papá. Él salió a hacer entrevistas y de todo. Para que la perversa... No, el DJ, DJ Topo, el más feo del mundo, salió a buscarla. <risa> <risa> a buscarla y una, el hombrecito es feo, ¿eh? Que, no, super, pero feo. Y se ha puesto como unos dientes raros, una caja de dientes, pues, Seguro. ¿Y sí. se hizo un blanqueamiento en la barra. ¿Qué de blanqueamiento se puso? Yo lo vi de ahí ahí, tiene unos dientes más grandes. ¿Sí, que blanqueamiento? Se <risa> puso su caja. ¿Tú ves la película? <risa> ¿Tú ves <risa> la película <risa> de la máscara, <risa> el que sí, tiene la máscara verde, poeta. que se le salen los dientes así, mismo Son puestos, una dientes, yo creo que son puestos, sí, si tiene una caja de dientes, puestos, creo yo. Sí. Pero yo creo que es un fijo eso que se puso. Sí, uno dijo pesado. Oiga, gastó un dinero hay en eso, di, que tu popó con esos jodiente. Sí, eso vale como 70 mil pesos más. Sí, porque son... eso es dientes blancos, así. Sí. No y lo único que tiene blanco es eso. <risa> <risa> <risa> <risa> no, no te Ay, tienes tan pasado. Mío. No, no, pero estas mujeres, estas mujeres, el final. Ellas ella, ella, ella, ella están disfrutando su juventud. Y esas mujeres, yo la veo, flow, ¿cómo se llama estas mujeres mayores que están en estos días? Eh, la vieja fe Fefa, la otra, eh, eh, ¿cómo es que se, Que era merenguera de antes? viqueana. No, eso, ¿Eso van por ese mismo camino? No, no viqueano, la, la maldita. La maldita. <risa> sí. que esas mujeres en esos tiempos eran así mismo, como son estas mujeres ahora, también picantes. las buenas. Hello. Hola, buenas. Sí, sí, a su orden. Oye, oye, Camila. Dígame. Cúrate de esos dos buitres porque a veces quieren opacarte. Oh. Ah, <risa> está bien, gracias. ¿Cómo así, compañero? <risa> ¿Y qué? No entendí. <risa> ¿Y qué es lo que el tío me ha dicho? Opacarte <risa> no, que ese muchacho está muy pendiente a ella. <risa> ¿Cómo, yo, no. ¿Cómo vamos a querer nosotros para acá, Camila? <risa> <risa> ¿Y, bueno. ¿Y para qué? ¡Wow! qué? ¡Qué huevo! <risa> <risa> Yo, <risa> y, y, y está tan lejos botón, papi Juan. ¿eh? No, no tratamos de opacar en ningún momento. ¿O tú no. te sientes opacada? No, nunca. No estamos debatiendo. Estamos, que, debat estamos debatiendo. La gente se llena de odio, ¿eh? Yo tan estoy lleno, diciendo están llenos. Están llenos. Están llenos. Lleno. Ay, los tigres están <risa> llenos. Tan llenos. <risa> Señores, seguimos.